Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día miércoles, iniciando nuestra jornada en la presencia de Dios, dando gracias al Señor por todo, todo lo que Él nos da. Sea este el momento para hacer una pausa y decirle a Dios gracias, y para encomendar todo lo que ahora viene. Lo que en este día vamos a realizar nuestra intención, nuestro proyecto, que tiene hoy, va a viajar, póngalo en manos de Dios, va a ir a estudiar, va a presentar un examen una diligencia, pongámosla en las manos de Dios, en tus manos Señor nos ponemos, que se haga tu santa voluntad en todo, amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Mateo capítulo 6, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos de lo contrario no tendrán recompensa a su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas o por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna que hará en secreto y tu Padre que ve en secreto te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta, reza a tu padre que está en lo escondido, y tu padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunen, no anden caribajos como los hipócritas, que figuran su cara para hacer ver a la gente que ayuna. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfumate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. La palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues, esta palabra hoy nos invita a no, a, no, a no andar tramando, a no andar ahí haciendo algarabía de lo que no es. Que nos mostremos delante del Señor así, tal cual como somos. ¿A quién le interesa todo? A Dios. ¿Qué sentido tiene? Salir por redes, ser famosos, ser reconocidos. Tenemos que ser reconocidos delante de Dios, queridos hermanos. Delante de nuestro Señor. La oración a quien le interesa a Dios. El ayuno a quien le interesa a Dios. La limosna a quien le interesa a Dios. Eso es, queridos hermanos. Que todo lo que hagamos no sea para agradar a la gente, a los amigos, a la familia. Todo es para agradar a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los hijos. Amén.